Bueno, señores, cuando la ola del trap empezó, el exponente de trap que más se visualizaba, que no era el que más me gustaba, porque a mí no me gustaba mucho, pero porque siempre me gustaba como más o Omairi como que me, me tripeaba más. Omairi me tripeaba más. Pero cuando vino la ola del trap, que vino Omairi, que vino Brian Manuel, Myers. Brian Myers, Anonymous, ¿sabes? Vino ese grupo de exponentes de trap en ese momento, el que se le veía, sabes el que se proyectaba como el líder de, ese, de, de, de por la forma que cantaba, por la música mala que cantaba, su, su estilo, era Anuel. Y Anuel estaba en un sitial bien, pero yo veía a Maomairi por encima de Anuel en ese momento, que hasta el mismo Anuel le tiró a Omayri. Entonces, cuando nada, Anuel estaba en un sitial que estaba bien pegado, eh, llegó el inconveniente de la cárcel, y puso a Anuel en un nivel, en un nivel por encima de todos los pero O sea, estaban como con iguales. Omar y estaba un poquito más elevado, pero la cárcel lo ayudó a... Él. La cárcel hizo como que Anuel fuera como él, o sea, porque no fue solamente por estar preso, sino porque el día que lo agarraron, él sacó un video, un, un periodista lo preguntó y él lo mandó a la, ahí mismo, ahí periodista. Se hizo viral esa imagen de malo. El tipo, Ivana, y ahí fue que el tipo cogió un repunte en el trap grandísimo. Bueno, ¿qué pasa? Mambo Kings, eh, Hit This Music, Luyan, con este chamaquito llamado Bad Bunny, y lo comienzan a trabajar. Bad Bunny comienza a crecer, a crecer y a crecer, y la gente comenzó a hacer la comparativa de quién era el líder del trap, que si era Bad Bunny o si era Luyan. Entonces, la gente decía que el día que... Eh, eh, perdón, me equivoqué. Que si era Anuel o si era Bad Bunny. Cuando Anuel sale de la cárcel... No, a, me acuerdo que yo en Alofok, a lo que le preguntó a Bad Bunny una vez que si él veía a Anuel como en competencia y eso. Porque la gente lo estaba comenzando a comparar. Porque, ¿quién era el líder del trap? Se rumoró mucho, pero ellos dos desmintieron eso. Esos rumores, cuando Anuel sale, graba con Bad Bunny, y han hecho show juntos y todo eso, y como que eso se quedó ahí, como que se pamó. Sí, como que. Esa no... rivalidad como que la gente creó, del que estaba adentro, del que estaba afuera, se pamó. En diferencia de Cocuyo y Tempo. Cuando Tempo estaba preso, la gente se la daba a Cocuyo y le decía, cuando el tiempo salga, ¿me entiendes? O sea, sí. esa comparativa. Pasa que en esta semana, Anuel estaba, no sé si en Colorado, un, con su, un sitio de eso donde hay mucha nieve y eso, que se, que se van los ricos. Con Karol G. Hace algunos comentarios como de la vida, que el dinero, la fama. Y dice que él es el dios del trapo en un video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video de Anuel Donde él lo dice Vamos a ver el video de Anuel Ok, ¿lo tienen? Ok, ahí está el video de Anuel Esa marca, aquí estuvo el dios del El Dios del tras estuvo aquí Por ahí camino el dios del tras. Para vos. Busquen Google, Google. pedí de Anuel solamente. Okay. Para que la gente vaya entendiendo de dónde viene esta guerra. Luego que ese no es el video específicamente de, de Luján, Donde Luján, perdón, Anuel, donde Anuel habla y dice que él es el dios de rap. Si lo buscan. Entonces, si tú lo buscas como en Sharp, o se le da en Google, busca en el buscador. Sale Bad Bunny. Eh, eh, a Anuel Según a Anuel Bad Bunny no se le quedó callado Oye Neto No se le quedó callado No, okay, lo, eh. no se le quedó callado Y Y le respondió vamos a, Ahora Ahora sí Vamos a ver Lo que Bad Bunny le respondió A Luyán. Ah Coño A Anuel A Anuel Su santísimo Y qué Se me quedó el Luyán en la cabeza No sé A Anuel Busca en Google, busca en Google, ¿Quién es el porque quien te sale, el trap Google, eh, me ha ido aquí, eres de trap, y sale Benito, o sea, Bad Bunny. <risa> <risa> <risa> Está pasado. Yo creo, en mi entender, que Bad Bunny, en sentido de trap, lo ha llevado a otro mundo. O sea, tipo. ya eso. Es que lo que está, como como dijo Juan, el difunto. Si Juan es que, Gabriel, decir, si es que es decir cuál es el rey de yo Juan Gabriel. En paz descanse. Lo que está a simple vista. No necesita, no necesita pregunta. No necesita pregunta, usted lo está viendo. Porque mundialmente claro. los chinos cantan a, a, a Baboni. Baboni ha cantado. Ya Anuel se quedó como en amores. Sí, Tú sabes que, él, que, le, que le, ha, le afectó mucho eso. Como que Anuel está como en. en no, no le afectó porque le ha ido económicamente, tipo comercialmente hablando, está bien. Sí, pero ya no, él no, puede, hablar. Él no puede Pero él no está no, como él, en esa ola de, de no, maleanteo. De, ya no, no le no, queda. No, ya, ya no ya. le queda. Y después de la guerra de Cocuyola, como que tampoco le quedó bien. Él no es el dios ni de su casa. Baboni es otra cosa. La gente pueden llamar y preguntar cuál usted cree que dio de trap de Bad Bunny o Anuel. Yo creo que Bad Bunny eso no, eso está no, en no. otro mundo, o sea, en el sentido de, de trap. No, manito, porque, oye, ¿quién lideró, quien cogió ese movimiento y lo ha llevado a ese mundo así o como Bad Bunny? Eh, mira, él se, me, él se metió, Anuel cometió un error. De, error no. En vez de, de, de seguir en el trap, uh -huh. es eh, eh, tomar el éxito en el mismo trap, pero él no lo hizo así. Él fue conquistando otros colores Es uh -huh. decir que ya tú dejaste el trap atrás El maleanteo, la vuelta la dejó atrás uh -huh. ¿Verdad? Entonces, Bad Bunny ha pisado muchas aguas En el trap Sí, ha hecho, claro, también ha hecho fusiones Ha hecho buena. fusiones, pero El, el, el, el fuerte de ese trap Y la ha cantado en el mundo entero Entonces ya es así que está Ahora, bueno. la pregunta que tú mundo se hace Se hace Si se tiran si llega una guerra entre Bad Bunny y Anuel, ¿quién ganaría? Bad Bunny. Yo, Bad Bunny para mí se lo lleva. Bad Bunny porque es un tipo, un psicópata. Ay, la forma de vestir dice lo que tiene en la mente. No, pues el tipo tiene un concepto. De pino. Un concepto, no, otro, otro, otro nivel. Claro, no, no. Y a ti, ¿cuál te gusta más? ¿Bad Bunny o Anuel? Bad Bunny. a mí. ¿Te gusta más? Hola Liz. Hola Néstor. Hola Néstor. Los popis son así. Los popis son así. Me extrañaste. Bad Bunny. Sí, me extrañé. Me mandan como cinco fotos de tu taba, pero... Sabes que te estamos dando seguimiento. Te mandan como cinco fotos donde yo... llamando. El otro día en una cafetería ahí. Me tienes que abrir a tu llamada. Fíjate. Sí, sí, muy bien. ¿Y el programa? Eso fue... Eso Jonauri. Sí, sí. Miren, yo le quiero hacer una pregunta porque desconozco eso. Ok. En Inaipi pagan en dólares. ¿Cómo así? No, eso vamos ahora. Eh, bueno, ah, yo creo la... para mí Baboni se lo lleva por mucho a a, a Yo creo que va a ser una... Si hacen una guerra, creo que sería la guerra más popular desde Don Omar y de Yankee. O sea, si hacen una guerra entre ellos dos, sea la guerra más popular, Sí, más comercial, más sí. comercial, o sea, yo creo que le convendría, porque estamos muy aburridos. Ya yo estoy como depende, medio fresco. Depende, de, depende. Yo, que yo entiendo estoy harto de la misma vaina frente. Yo entiendo que con, depende. Con una vaina fresita, me tienes harto, ya, Y a mí también. Ya, yo estoy como eso harto. Yo entiendo que depende. Eso te iba a decir. Yo entiendo que depende. Y eso es agua es a, a, a que le gusta la música, que sí. me tiene harto. Y... Génesis. El, el, el, el, yo entiendo es. que depende. Un saludo a otros amigos Depende a ver si Anuel se pone a la altura de Bad Bunny. Porque no, ¿qué le vas recuerde? recuerden, recuerden en la de Dary Yankee Don Omar, los dos tenían nivel sí, pero que los dos están ahí y fanáticos esa guerra era fanáticos los dos, fanático, dos también ¿te que le... Le... claro, los dos yo dos era enferma con, con, con, con la tiradera de Yankee Don Omar para mí los dos el mí señor de nivel, de, o sea, nadie puede decir óyeme, ni Anuel puede decir que va a poner va a tirar por el sonido ni va a poner a Anuel exacto o sea, los dos suenan los los están dos en dos un Bad Bunny suena más claro sí, pero también pero los también o sea, el sentido de que ninguno de los dos puede decir que voy a tirar por sonido no, lo están a ese nivel porque Cocuyuela está un poquito, aunque me, me gusta más Cocuyuela, está un poquito más para abajo de, de Anuel en sitio de Un poquito no, un poquito no, ¿No? ¿no? enterrado está Cocuyuela. Pero bueno, pues, te estoy diciendo ese sentido. Eh. Este raro, Pero no, entre Baboni y, y, y Anuel va a ser la guerra más comercialmente. Si así, más, comercial. más fuerte. Entonces en puede ser un puente para esos nuevos talentos que seguíen, o comenten o publiquen de qué lado están. Tiene un Brian Mayer, un anónimo que se vaya de cualquier lado. Va a coger un sonido también. No, también. Se puede, sí. se puede utilizar porque una, es una guerra. Que, exacto, un Tower. Que le hagan una pregunta y él se vaya. No, va Bunny. Ya por ahí, es por colarse. De ganar deliricalmente, va Bunny ganaría. Pero en esa creo que los dos van a armar una guerra. Que creo que si lo, los dos lo arman, va a ser como pasó cuando los Darian Don Omar. Que la prensa estaba solamente en ellos dos, ¿sabes? En ellos dos, ¿sabes? La prensa, el todo ellos dos, ay, ay, ay, Yo ay, creo ay. que va a ser a ese nivel. No. Eh, también puede llegar a hacer un concierto de ellos juntos, pero sí, pero ellos tuvieron un concierto fue de 10 años después, <risa> <risa> <risa> no, ¿ves? Pero después, yo creo que después de la guerra pues va a ser ve, la eh, guerra más comercial y más y esa más guerra grande. de Don Omar y Daddy Yankee tenía mucho potencial, igual se puede, esta se puede dar mejor. Claro. Porque hay más gente ahora mismo. No, y no, no el... y hay, y hay, hay gente, más gente la... No, hay un nivel más alto. Hay un nivel más alto porque en ese hay... tiempo habían cosas limitadas todavía. Pero hay, hay acceso yo tenía. <risa> hoy día.